La tierra es un tesoro de incalculable valor en las manos de quienes la trabajan. Convertir a los campesinos en su propietario, una decisión que determinó el carácter socialista y solidario de la Revolución Cubana es su primera etapa. Benefició a 100.000 familias campesinas, puso fin al latifundio y al dominio imperialista sobre nuestras tierras, sustituido por una producción cooperativa a gran escala. Esta ley de reforma agraria soterró los malos vicios del capitalismo, que las altas producciones se quedaban con todo lo que, lo que se producía y el campesinado no se desarrolló nunca. A partir de esta ley se ve un despertar en, en la sociedad cubana y si miramos atrás y, y comparamos con, con esta etapa de, en la que estamos viviendo, hoy es un patrón fundamental la producción de alimentos en nuestro, en nuestro país con, con la mira puesta en, ...en darle beneficio a la sociedad cubana en estos momentos actuales que son muy difíciles y complejos. La ley de reforma agraria no solo trajo la luz a miles de personas que habitaban los campos cubanos, lo significó, protegió y les dio el derecho a disfrutar de sus servicios. Un verdadero ejemplo ante el mundo de respeto a los campesinos que el 17 de mayo, en el segundo aniversario de esa memorable jornada en La Plata y en homenaje a Niceto Pérez, es creada la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, organización que defiende sus intereses Vela porque se cumplan sus derechos y les brinda la oportunidad que sean los protagonistas de su historia y las transformaciones del país. Antes de, el campesinado no tenía la oportunidad de tener un pedazo de tierra y cuando tenía un pedazo de tierra venía el mayorar y, y ya tú sabes lo que sucedía. Y ahora, y ahora, de... ahora ¿cuántos campesinos tienen tantas cantidades de tierra y, y la producción de alimentos? Como profesor tengo que decir que me surgió la idea de, de realizar un, un proyecto encadenado con... ...un biodigestor y que de ahí de ese biodigestor... ...vienen los productos de desecho de ese biodigestor... ...y eh, he fomentado la, la lombricultura... ...aplicando la, la ciencia. Siendo dueños de su trabajo y las ganancias que la tierra le deja... ...a quienes la cultivan para beneficio suyo... ...y el de sus coterráneos. Hoy los campesinos, dueños de la tierra y sus frutos... ...viven en armonía con el campo y la naturaleza... ...tranquilos, convencidos que no hay mayor seguridad que la que les da la tierra para su bienestar. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.